¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Qué gusto me da saludarles Gracias por acompañarnos en un podcast más El día de hoy tenemos una invitada Muy pero muy especial Yo la admiro mucho Tengo muchas ganas de platicar con ella Porque sé que vamos a, a encontrar muchas cosas maravillosas Así que no se lo pueden perder Esto es un podcast más ¿Qué tal mi gente? Qué gusto que estén con nosotros en un podcast más. Hoy tengo una gran invitada, una gran invitada que tienen que estar sentaditos ahí donde están para disfrutar todo lo que vamos a platicar hoy con nuestra invitada del día de hoy, que es Adriana... Días. Muchas Adriana. Gracias, muy contenta, muy agradecida, muy honrada, porque me encanta asistir a este, este tipo de entrevistas, sobre todo si son hombres. <risa> son hombres porque los hombres tienen otra idea, otra forma de preguntar, y para mí todo el tiempo es aprendizaje. Y muchas gracias. Adriana, muchas, una muchas vez gracias. más, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario. La verdad que estoy muy contento de que estés con nosotros, y todo lo que acabo de decir en, el, en, en la presentación es cierto. Muchas con gracias. Con muchas ganas de poder platicar contigo. Por ahí debimos habernos topado en algún momento, pero. En este mundo en el que trabajamos y vivimos es muy rápido. Sí, es muy rápido. Es de los que vas en los pasillos y sabes quién es el locutor de tal estación o el comentarista de sí. la otra. Pero es hola, hola, bien, tú. Eh? Porque pues no, no. Pues estamos en un medio que, que sí exige un poquito, ¿no? Entre Exacto. los compromisos, las grabaciones, eh, qué sé yo. Ahí se va el día. Adriana, tú empezaste desde muy chiquita. Sí, muy chiquita. ¿Por qué empezaste tan chiquita? Por mi papá. Eh, cuando yo nací, las reuniones en mi casa eran... Julián Guajardo, Rubén González Garza, mm. Luis Martín, Gerardo Maldonado, uh, no quiero perderme a ninguno de mis tíos, este, todos eran de teatro, claro. absolutamente claro. todos. Te estoy hablando de gente que ya no vive, porque todos de repente, Sergio García, muere Sergio García la semana mi papá y así fueron toda sí. la bola de tíos teateros teatrales. Eh, pues ahora sí que haciendo su viaje al hogar, ¿no? Este, pero pues cuando yo ya, ya era una niña, pues ellos eran mis tíos de cariño, tal vez. Pero mi niñez fue muy agradable porque me la pasé viendo ensayos en mi casa o viendo ensayos en el Teatro Mayo, o en el teatro, que ya tú no sé si hayas conocido el Teatro Mayo. Sí, sí, bueno, sí. el Teatro Mayo, ahí era mi casa, yo me la pasaba en las butacas, entre las bambalinas, con, también con los hijos de mis tíos, ¿verdad? Claro. Este, unos tenían hijos, otros no, este pero los que tenían nos divertíamos mucho, me dormía en las butacas del Teatro del IMSS, todavía no existía el Teatro de la Ciudad, okay. de, años después nació el Auditorio San Pedro y el del TEC, y así nos hemos ido llenando... Eh, de teatros diferentes y ahora hay teatro chiquito, ¿verdad? Pero fue, fue una infancia diferente entonces, porque, digo, las cosas como son. Eh, sí, no sí, es, fue en, por eso soy histriónica, Lacho, es muy histrónica, por eso soy muy intensa. A lo mejor soy de las que se muere un perro, mi perro, mi mascota, y lloro un mes, y a lo mejor digo, no me ha pasado, Ajá. pero a lo mejor muere el vecino de al lado, y digo, ay, bueno, bueno, no ya lo conocí, pasó ya. Sí, ¿Por mi mismo histrionismo, no? Claro. Este, pero una vez con un psiquiatra platicando, le dije, por favor, quíteme la histrionica. Y me dijo, no, porque te quito lo encantador. Le dije, válgame, Dios. Entonces, bueno. Buen punto. <risa> Buen punto. Lo que, sí. lo que pasa es que eso lo, lo entiendo que lo vas adquiriendo desde tu, desde tu papá y, y tus tíos y toda la gente con la que estuviste conviviendo desde muy chica. Muy chica. Creciendo. Hernán Galindo lo conocí. Sí, ¿cómo no? Eh, bajando las escaleras de mi casa como a las 4 de la mañana, yo en una bata de dubetina con un perro cocker spaniel cargado escuché ruido, muchas carcajadas y dije, han de haber llegado mis papás de la obra de teatro. Ajá. Siempre se iban a la cabaña o a la casa de mis papás o a la casa de mi tío Julián o casa de otros actores, ¿no? Pero por lo general era en mi casa porque mi papá era muy familiar, terminaba las obras de teatro y él quería regresar a donde estábamos nosotros aunque estuviéramos dormidos. Y pues me acuerdo que de repente iba bajando las escaleras y me dice el baño, le digo regrésate y a la izquierda y ahí conocí a Hernán Galindo por ejemplo y jamás me imaginé que iba a ser un gran dramaturgo, un gran director sí. y un gran amigo fíjate es que desde muy chiquita te topaste con grandototototes sí, que no los veía grandes porque para mí eran X <risa> claro. o sea, ver a López Tarso en mi casa dormido era X y para otra gente, ¿cómo que estuvo López Tarso en tu casa? y yo, sí pues es mi tío tiene que venir a mi casa. O sea, eran cosas chistosas. A lo mejor no tuve la vida de un Miguel Bosé o de gente realmente que son talentos impresionantes, con relaciones impresionantes, pero a mi nivel tuve una infancia maravillosa. Recuerdo todavía hasta textos, textos de obras de teatro que hizo oh. papá eh, o, o que hicieron amigos de mi papá. Claro. O sea, vi a los cuatro años Las Brujas de Salem en ¿Cómo no? la. Pues en escena el Seguro Social, no me acuerdo si eran de México o era aquí Minerva Mena Peña, una actriz que, que muchos de ustedes a lo mejor ya se olvidaron, pero yo no. Y me acuerdo que no dormí un mes. Que hace una niña de cuatro años en butaca escuchando y te voy a quemar viva, porque tú, tú eres una bruja y te aseguro. Y, uh, ¿Qué onda? Uh, <risa> pues, pues, sí, imagínate, no, no, no, cuatro pues... años no está tan padre. Claro. Pero aparte no es que sabía que era irreal y real actuación, pero que en el fondo había un contexto atrás, porque mi padre me había dicho que eso había sucedido realmente. Entonces dormí con mucha compasión, con mucha tristeza y con miedo que algún día alguien me acusara de bruja. <risa> ¿Cómo manejabas a esa edad todos, to, toda esa vorágine de sentimientos que tú estabas viendo, pero al mismo tiempo los estabas... Viviendo Porque haz de cuenta que sí me dolían Muchos de los personajes cuando estaban ahí Actuando Ajá. Pero una vez que cerraban el telón Ya no lo eran Ya era mi tío Rubén claro. Ya era ya era Julián Ya era Juana Alanis Ya era Nuria Bajes Ya eran, ya eran los normales Entonces claro. se acababa la magia del teatro Al cerrar los telones pesados Que se ya Con la cadena Que ahora ya los cierran hasta rápido Antes se cerraban la mano a cadenas Sí, ¿verdad? y rechinaba arriba Ay, y así todo es. Y se acababa. Entonces, ya cuando me subí el escenario, yo les aplaudí Les fue muy bien. ¡Ay, qué padre! Y ya, ya eran otra vez ellos. Cuando tú disfrutabas de todo esto, pues, tú eras parte de, porque ahí estabas. Pues algo, algo sí. Sí, pero ¿y, y qué pasó en, el, en ese tiempo? ¿Seguían, por ejemplo, no sé, las muñecas a lo mejor o los juguetes de, de, de más jovencita? Nunca me o, gustaron las Barbies. Eso sí te puedo decir. Nunca me gustaban muñecas que tuvieran senos. Y que tuvieran okay. algas. Yo no entendía, eso no es una muñeca. Para mí una muñeca era el típico bebé. El sí. bebé de jugar a las muñecas, jugar a las comiditas. La mamá haciendo comiditas. Las Barbies no me gustaban. No, no, no. ¿Y algún otro tipo de muñeca o algo que te mm, hubiera gustado? Me gustaban los bebés. A mí definitivamente siempre me gustaron los bebés y las mascotas. Como muy maternal. Siempre quise ser siempre. Mi objetivo en la vida era eh, lograr algo. No sabía qué, uh -huh. eh, pero me quedaba muy claro desde muy niña que yo iba a tener hijas. Eso sí. O sea, mi hija mayor se llama Michelle porque a los cinco años escuché a mis primos mayores con mis hermanos escuchar Michelle de los Beatles. Cómo no? Y fue tanta la repetición que hicieron que yo dije papá, mamá, qué significa Michelle? Por qué le cantan tanto? Y dijeron, pues debe de ser una mujer especial para que estos tipos tan famosos le hayan hecho una canción. Y yo dije, yo voy a tener una hija Michelle y tengo una hija Michelle. Vamos comenzando la plática, pero tengo que decirlo. O sea, el arte es inherente a ti. Ay, qué bonito piropo. Sí, qué lindo. Pero es la verdad. Porque, bueno, es la, es la sensación que, que, que yo recibo de ti. Eh, eh, mira, eh, mi papá era un hombre culto, pero lo que tenía mi papá es que nunca dejó de ser papá. Pero mi, mi infancia fue en museos. Fue el Planetario Alfa, sí. fue viendo ópera. Mi papá grababa las voces, muchas de las voces de los, de los documentales del Planetario Alfa. Pues estar tú en la pantallota y escuchar la voz de tu papá y que la gente esté emocionada con su voz cuando hay un video eso es muy agradable. Y también es ego porque tengo que admitir que todas las por lo menos yo lo admito, pero sé que, que, que estarás de acuerdo conmigo. Todos los que estamos en los, en los medios de comunicación y redes sociales es porque en el fondo queremos ser reconocidos por claro. algo. Claro. Por algo, que si nuestra niñez, nuestra no, lo que sea, queremos el reconocimiento como cualquier ser humano, pero nosotros lo buscamos, por eso estamos aquí y tenemos ego. Claro que el ego lo tienes que manejar, porque si no, pues te vuelves un monstruo estúpido, porque a mí la palabra estúpido me gusta mucho, te voy a decir por qué, no es un insulto. Para mí estúpido significa la persona que solamente oye, no escucha. Porque cuando tú realmente escuchas Te darás cuenta que no tenías ni por qué enojarse Ni, ni no por qué enojarte Y no, y no contestar con estupideces Solamente el estúpido contesta Cuando no escuchó Solamente oyó Es un súper buen punto Yo siempre cuando, cuando hay una especie de discusión Ya sea de trabajo O con, con, con seres queridos Yo les digo No me oigas Escúchame, Escúchame. Oír mis perros cuando llego y empieza el ladrerío sí. Escuchar mis hijas cuando yo hablo Tu gente me está escuchando Claro. Si me oye, no me interesa que me oigan. No, no, no me interesa, no. porque entonces no voy a hacer eco. A mí me interesa que todas mis palabras tengan una sintonía para llegar al radio escucha. Si no, no tiene caso, abrir el micrófono. Sin duda alguna, todo esto, bueno, lo platicamos, viene de, de una base muy importante. El siguiente paso, dejaste de ser niña. Juntaba a mis perros y a mis muñecos a fuerza. Eso ¿Sí? sí, todos los muñecos bebés estaban en sillitas y los perros que siempre he sido de perros, duermo con perros a la fecha, duermo con con perra de cuatro patas <ríe> y mi perro de dos. ¿no? <ríe> de este y los sentaba que me vieran. entonces yo haz de cuenta que me maquillaba, llegaba uh -huh. temprano hacía mi tarea. Entonces yo le decía a mi mamá o mis hermanos, voy a tener función y cada uno lo suyo, ¿verdad? Mi mamá tejiendo, mi papá en el trabajo, mis hermanos, no sé, viendo tele. Claro. Y yo ponía mis monos, me encerraba, me maquillaba, hacía mi función. Me, me, según yo escuchaba los aplausos de los perros, me desmaquillaba <risa> y ya le decía a mi mamá, ya terminé y acabé agotada. Yo no sabía qué iba a ser. O sea, nunca me imaginé en un escenario, la verdad. Eh, nunca me imaginé tampoco en un micrófono. Mm, muy sensible desde niña. Eh, Recogí desde muy niña pájaros lastimados. Okay. Vivíamos en una casa que tenía tejas y las pájaras o oh, la hembra... Cuando el pajarito no vuela rápido, el tiempo que su instinto le dice, automáticamente lo deja de alimentar y a las pocas horas lo avienta. Yeah. Entonces ellos me daban mucha compasión y pues yo cuidaba pájaros. Te voy a decir la verdad. O sea, mi mamá y mi papá me decían, Adrián, en lo que te fuiste al colegio, ¿qué crees? La pajarita bajó y se llevó al pajarito. Claro, claro. La verdad es que lo enterraban porque ya no había remedio. Pero de ahí nació el amor hacia los animales y ver a mis papás, Mm, ser varias veces presidentes de un de un club que se llamaba Certoma, que ahora, sí. se, que ahora se llamaría Rotarios, por decirlo no? así. Ver, reunir eh, siempre dinero, tecanastas, lecturas de atril para invitar a sus amigos, cobrar y ese dinero darlo en las instituciones o, o instituciones o orfanatorios o... o lugares de retiro, para mí eso marcó mi vida. Entonces, yo no sabía si iba a ser actriz, si iba a ser, No sabía. Lo que sabía es que yo tenía que hacer algo por los demás. Y desde niña hago eso. O sea, iba en la calle y veía a alguien que le hacía falta comida y si era mi lonche, yo me bajaba del, del camión y yo le entregaba mi lonche. O si alguien veía que tenía frío, yo me quitaba la chamarra. Eso claro. no se documentaba y ni me interesaba, porque también aprendí por varios filósofos y también por Jesús, que es uno de, de, de mis grandes claro. héroes de la humanidad, de que el altruismo es silencioso. Aquel sí. que es muy escondaloso es ego. Entonces yo tengo que bajar mi ego todos los días. Yo te puedo hacer un montón de historias de la gente que ayudo. No, porque entonces es ego. Lo ensucias. Me puedo hacer más famosa si quiero, o puedo, pero no quiero. Me explico. Prefiero las medallas ocultas, las medallas que están bordadas en tu pecho y que tú solamente puedes ver. Y Sin que me duda. puedo reír y burlar de muchos luego, que son puro ruido y que digo, pura boca, pura boca, claro. pero nada de medalla. Pero eso se nota, ¿estás de acuerdo conmigo? Eso se no nota. Es que la gente que quiere como, como tomar un, un personaje que, que no les va, pero te lo, cacha la gente lo de moda es esto, hagámoslo. La, la gente te cacha. Sí. Cuando yo entré a radio, eh, que empecé en hits como locutora, y déjame sí. decirte el previo, eh, yo eh, pertenecía a la Universidad Autónoma, soy uh -huh. licenciada en arte dramático, entonces ya había hecho anteriormente teatro, eh, por mi padre y por mis tíos que claro, me invitaban, claro, por claro. ser hija de Bortolusi, pero como quiere hacía casting, sí, como quiere sí. hacía lectura. Entonces la universidad me pesca y me y nos hacen eh, eh, decir, bueno, más bien es parte de, tú eres... Parte de la universidad, del reparto de la universidad, del teatro que haces, va a ser para la universidad Todavía no existía el polivalente, todavía no había okay. nada, me explico, yo sí, soy sí, la sí. tercera generación Bueno, de la universidad, Rogelio Villarreal fue uno de mis maestros, como Minerva, Pena Peña sí. y otros tantos Bueno, para no hacerte el cuento, pues yo ya sabía eso, pero Adalberto Ramones, que ya habíamos hecho cuentos infantiles juntos Por uh -huh. la amistad tan grande que tenemos, eh, me habla un día, me dice oye, flaca Voy a hacer una serie que se llama Mezclilla y Tenis, pero es piloto para Televisa. Y yo, seguro, si ¿Sí? no la van a pasar, pues ay, es un piloto. Hago el piloto y resulta que Televisa le gusta y si lo pasan un 24 de diciembre. Ok. No, lo pasaron antes de diciembre, en noviembre. Me, algo así. Para no hacerte el cuento, me hablan y me dicen, estás castigada y no vas a trabajar un año con la universidad, ni en funciones de atril, cuando yo estaba acostumbrada a que la universidad me hablaba y lo mío era la poesía. Ok. ¿Sí? Me gusta cuando callas, porque estás como ausente y te miro desde lejos y mi voz no te toca. Eso era lo mío, el atril. Ya, ya, pasé, ya. pasé la, las clases de danza. Sí. Porque me habían tronado. La, la maestra, mejor es un inútil. <risas> te trueno yo, maestra, no, por favor. El... Me trueno un viernes y el lunes me pasa, porque me dijo, "Hiciste una lecturera de atril y te fui a ver. Y yo dije a la alumna que, que acabo de tronar, no la puedo tronar porque le voy a truncar su carrera. Y te Mira. voy a pasar por tu voz. Y se lo debo a una chaparrita bien méndiga. Bueno, <risa> bien méndiga, pero me pasó. Me dijo, pues nada más por tu voz. Y yo, bueno, ok. Total, eh, la universidad se enoja conmigo. Y yo, bueno, ni Atril, ni lecturas de Atril. Mátame, o sea, que estaba yo muerta. Pero una semana antes del estreno me hablan y me dicen, ¿qué crees, Adriana? El personaje que hacía Maite... Que la Virgen María se largó a Macalen y nos dejó colgados. Y yo, ok, ¿qué quieren que haga? Que te aprendas el personaje y vas. Pero en friega, Lacho. Me, lo leí, me corté uñas, salía sin gota de pintura, el cabello para atrás. Dije, ¿qué mujer tan importante me acaban de dar? Claro. Aunque sea Pastorela, es una mujer súper importante. Y es súper pesado. Me dejaba Renan Moreno. Que no, antes no, ni, ni, Renan Moreno no existía como existe ahora y no me dejará mentir. Me dejaba la escena arriba, arriba, totalmente en risa, lleno, total del claro, teatro. Claro. Porque era cocobeto y salía bailando coqueto, cocobeto, nuestro arcángel más bonito, más grandote, más. Todo mundo se, se, se revolcaba de risa. Y yo tenía que entrar con un tipo, porque San José también se había ido, con un tipo que apenas se memorizó el papel, tímido, que no se había memorizado ni madre. Y yo, ¿qué voy a hacer? Total, papá me dijo, concéntrate en tu voz. El público habla y se ríe. Concéntrate en tu voz. Escúchate, Adriana. Cierra los ojos y escúchate. Porque no había de otra. Yo dije, la, me dejan la función aquí. Aquí cada escena me la ah. deja arriba. ¿Qué hice yo? Apenas este hermano terminando de reír el público, que se reía bastante, y apagaban y entraba a la escena con la Virgen María, una mujer panzona desconocida con un José bien menso. Entonces, yo qué hacía era, José, José, acércate, estoy muy cansada. Entonces me escuchaba la voz y se hacía lacho, haz de cuenta que se hacía, ¡Ja, ¡ja, ja! Que hasta yo decía, la madre, ¿por qué se callaron? Entonces me di cuenta del dominio que podía tener la voz si la sabes manejar claro. adecuadamente, el matiz, la textura, la suavidad y comprendí. Entonces, bueno, entre el público, en vez de estar como cinco fines de semana, nos fuimos como a tres meses en el Teatro Me eh, Mayo lleno. Y en una ocasión fue eh, Enrique Martínez, era dueño de una agencia de publicidad. Ahí mm. se me fueron muchos nombres, perdón, de muchos. Pido perdón ya a la edad, que me borra el cassette. <risa> este, y me dijo, me gusta tu voz. ¿Has grabado radio? Le dije, no. Me dijo, vas a grabar radio para mí, te espero el lunes. Fui con mi mamá y grabé Joya, Autópolis Monterrey, Casa del Tec, eh, Pingüinos, eh, de todo. De todo. Filipe está con un 30% de descuento en Oxxo. Puedo decir comerciales ¿O yo la Sí, renta? Cosas así. Total que me dediqué a grabar puros comerciales. Yo ¿Qué edad una... tenías? 17, 18 Muy chiquita. años. Sí, pero tenía la escuela. De por la edad y la razón. O sea, sí. ya estrionismo. Sí, su sí. totalidad, ya sabía. Total que pasan los años, años y años, hice comerciales para muchos lados. Desde, no te voy a decir ya la marcas, pero hice para muchos comerciales Ajá. locales. Hice un viejo vergel. Claro que la modelo de atrás, pero bueno. Pues lo hiciste, pero lo hice. Estaba Se vale. atrás, ¿no? ahí Pero está. ahí estaba. este Y cosas así que me dieron a lo mejor la pues digamos la valentía, porque en esto también hay parte de valentía, claro. porque yo era realmente tímida y en cierta forma lo sigo siendo. Este, simplemente ya conozco el lugar, conozco a la persona y es cuando me relajo. La modelada fue porque a mi mamá se le fue una modelo del tecanas que me subieron, si no yo nunca hubiera modelado en mi vida. Y lo del radio fue porque le gustó la voz y para mí era muy fácil seguir dando mis clases. Yo daba, yo era totalmente instructora de un gimnasio, este, eh, estudiaba y aparte mamá... Y pues era muy fácil ir. ¿Cuántos anuncios son? Cinco. Y doblar voces para, para comerciales en Estados Unidos de latinos. Era algo muy sencillo. Alguien escucha la voz que hago para... estoy en un, eh, Sale ventaneando en TV Azteca Nacional sí. y sale mi imagen. así Adriana Díaz, es más, con una blusa así azul, yo embarazada de ocho meses de embarazo, diciendo, mi rendidor, Cloralex varias veces y salen patrocinando durante dos años el programa de entrada y salida ventoneando. Cloralex presente y presentó entonces como fue a nivel nacional pues me, ya la gente me conocía ah la de Cloralex y yo sí mi rendidor <risa> este, déjame y, le sigo tallando sí déjame sigo tallando la, y to, en el carro Cloralex Cloralex y yo sí Cloralex o sea y pero yo ya había hecho más anuncios para que veas wow. el impacto de un programa en cierta forma amarillista e inteligente porque lo voltearon a ver sí. cuando yo ya tenía mucho más trayectoria y de ahí eh, tenía yo un com varios comerciales pero uno a nivel nacional como muchos otros que hice con tartinas rosa con su rico sabor casero entonces lo escuchó alguien y dijeron esa voz me gusta es una voz nueva es una voz dulce fresca bueno según ellos sí. y me manda a llamar multimedios y me dicen vas con hora y temperatura yo dije ¿qué es hora y temperatura yo necesito un libreto claro Dame una poesía Dame un texto Y lo hago no. ¿Cómo? Pues nada más ahorita y temperatura Entonces me acuerdo Que estuve escuchando Locutores Porque nada más estaba Carmen Cruz En de 99 sí. Misada Mohammed En Stereo Hits Que sí. ahora es Hits um, Nada no. Alina Vargas Que ahora es diputada En La sí. Más Buena Y nada más No había más no. FM2 Estaba liderada Por hombres Hits liderada Por hombres Una sola mujer Que era Misada eh, Classic era puros hombres Todas las voces de esta. O sea, ya sí, sabes, sí. no? Pues sí, tú sabes. Claro. Claro. Bueno, total, pues empecé a escuchar hasta que yo dije, bueno, pues me aviento. Entonces yo buenas tardes, la temperatura 30 grados, precaución al manejar. Siempre trataba de dejar un detallito, un detallito que pudiera cambiarle a lo mejor la vida a esa persona, porque sabía que detrás de esto había miles de personas claro. sí, atrás de un micrófono. Y pues a los seis meses me dicen, no, tú estás para espectáculos y me dan espectáculos. Seis años. Entonces, desde uh, Shakira, Ricky Martin, Chayanne, Alejandro Fernández, Luis Miguel, todo todos pasaron todo. por mi micrófono, ya sea en cabina o en, en grabadas cuando iba a, al DF o a Los Ángeles a entrevistarlos. Claro. Eso me dio, eh, ¿cómo te diré? Muchas agallas porque mi primera entrevista fue con Alejandro Sanz este, y me lo pusieron y yo, ¿qué le voy a preguntar? O sea, espérame, sí. Pero bueno, se fue dando y yo creo que todo el background que traigo en la cabeza de haber leído grandes autores, de haber estado con gente tan talentosa y tan, deja tú el talento, Lecho, la sensibilidad, cualquiera puede tener el talento, cualquiera puede actuar, sí, sí, sí. cualquiera puede gritar, cualquiera puede decir, no cualquiera, tiene la sensibilidad conectada de corazón a cabeza y a boca. Porque el que habla con el corazón va a hablar pura sensibilidad. Sí. El que habla con la boca va a decir mucha tontería. Y el que habla con la cabeza es frío, pero conectar eso no cualquiera lo hace. Y eso lo aprendí viendo grandes sensibilidades en mi casa. Grandes guiones, Alma Muriel, Muriel con Juana la Loca. No, pues imagínate. Y quedarse hasta las 10 de la mañana en la casa dormidota porque pues eran las pachangas en mi casa. Pachangas de pura historia. Sí, no sí, crees sí, que de alcohol. De, de plática de cotorreo. De orgía. Y, ni y de amigos. Sí. No, de que fui el productor, me dijo, entonces ensayé el papel. Yo tengo llena la cabeza de puras pláticas de grandes actores que me contaron historias de miedo, de terror o, o experiencias de ellos que luego me sirvieron a mí en la radio. Para claro. rellenar programas de espectáculo, por Fíjate, ejemplo. Que eso es bien interesante porque prácticamente has abordado todas las diferentes líneas o caminos para poder expresar cosas. Es que la vida es expresión. Sí, siempre. La vida es sonidos. Pero ¿qué te, pero yo, yo te diría, ¿para dónde te inclinarías más? ¿Teatro? ¿La radio? ¿La radio? La televisión. La radio, definitivamente. Es mágica. La, la radio es mágica. La radio con una persona que puede escucharme y cambiarle la vida, ya hice una chamba. Ya le ayudé a Dios. ¿sí? Ya moví el mundo. Con una palabra amable y que alguien sea amable porque me escuchó con otro alguien, ya moví el mundo. Claro. Eso es hermosísimo. ¿Sí? Eso para mí es un compromiso que tengo siempre. La gente que me conoce sabe que soy real. Cuando entro a radio ya después de espectáculos como Adriana Díaz, hablando ya como Adriana Díaz, dando mi celular. Todo México tiene mi celuda, celular. Lo doy radio, en televisión y en si me permites, lo doy. Contesto todas las llamadas Chica. por WhatsApp, porque atiendo todos. Mándame un saludo, un saludo. Oye, me estoy divorciando, estoy divorciando. O sea, a todo, tanto en mis redes como en mi teléfono. Pregúntame si alguien ha hablado para agredirme. Lo he dado siempre, por más de 25 años, inclusive cuando Monterrey tuvo el holocausto que tuvimos sí. de tanta gente lastimada, secuestrada y desaparecida, Horrible. porque la realidad es que lo tuvimos. Claro. Fue más me comprometí con radio, todavía más me comprometí, todavía más pegada estuve, más al pie del cañón, porque era un compromiso. No abrí el micrófono con tonterías, no. no. Tampoco iba a hablar cosas dramáticas, pero sí iba a divertir. Fui la primera... En una estación pop que ponía música en inglés y música banda. Y a ti, a ti te vale madre que me duele el corazón. No, me valía. Y me decían mis jefes, pero es una FM. Y yo, por eso, porque la gente tiene que divertirse. Claro. Porque la gente de FM Distraerse. va a bodas y sabe de las canciones. Si ponía pura banda, atáscate que hay lodo. Todas las que quería, todas. Es más, llegó un momento en que mi eslogan es... Adriana, entraba al aire y yo decía, mi llamada, por favor. Y entraba, no sé, siempre diferentes. Adriana, ¿eres de Monterrey? No, compa, Monterrey es mío. Definitivo. Eso, Eso mamona, <risa> como dicen. Ahora está de muy triunfando, como siempre. Porque era un compromiso. Cuando mis jefes me sentaron y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Y yo, déjame. Claro. Deja, Confía en mí en lo que estoy haciendo Entonces yo creo que pude divertir mucho eh, Hablaban nombres Yo canto la canción contigo, la del banda de Recodo Y se ponían a cantar Y eran dos horas de poder despejar un poquito A la gente de tanto dolor claro. Nunca tuve miedo salir al aire eh, Salir a, a la calle y que alguien me pudiera hacer algo No, porque yo siempre he dado el teléfono Y pues te lo puede agarrar un una persona no tan buena, ¿verdad? Claro, sí. Pero no no no me da miedo porque yo creo que la gente sabe cuando la gente es picuda, cuando es hipócrita, cuando es mamona, cuando es de mentiras. Entonces yo creo que si traspaso un poquito la cámara y el micrófono y la gente sabe que digo la verdad. Claro. Me pasaba de que entraba al aire y yo, oye, eres Adriana Díaz. Es que tú me diste clases en un gimnasio y una vez me dijiste y sí lo hice, me funcionó. Tú se fue dando y tú me ayudaste a recoger un perro hace tiempo. Y reconocí tu voz. O sea, cosas hermosas que me claro. pasaban que yo ya había hecho mucho antes de hacer radio, porque mi personalidad es así. Sí, ¿Sí? y la gente me empezó a reconocer y pues eso es bonito. Oye, me acuerdo que estaba embarazada de mi primera hija con ocho años de ocho meses de embarazo y estaba yo en un estudio de grabación y le digo al chavo tengo que terminar temprano porque tengo una lectura de atril en el auditorio Fátima este y le dije ay, ya me iba le dije no puedo me vas a tener que perdonar y me dijo por le dije qué edad tienes me dijo 26 le dije si no cuidas tu alimentación vas a morir joven se me quedó viendo le dije ay perdón es que tengo la boca bien suelta <risa> y la tengo la chub bien <risa> suelta o sea qué fregado le preguntó a la vieja ya iba Ay, ¿por bueno, no pero tú decir? lo hiciste de buena voluntad. Él se desbordaba de la silla. Se desbordaba de la silla. Era un hombre de este tamaño. Y si me está viendo, él sabe quién es de este tamaño. Entonces le dije, no, yo tengo que decírtelo porque es mi responsabilidad cambiar tu vida. Porque me caíste bien y me importas. Pasan los años. Dije, pues no me va a volver a hablar en su vida. O estoy en un cóctel y se me acerca alguien atractivo yo dije, ay, me mira mucho, me va a tirar la onda y voy a tener problemas. O sea, y se me acerca mucho y me veía y me veía galancillo, bien arreglado. Me dice, ¿te acuerdas de mí? Le dije, ay, no, por favor. Le dijo, es de mala educación decir eso. Otra vez mi boca suelta. ¿Quién soy yo para andar educando, Chihuahua? Perdón. Hijo de Jaluda. Pero es que uno se tiene que presentar. Hola, Lacho, Adriana Díaz. Claro. No sé si te acuerdas de mí, estuvimos juntos. Le da referencia a la gente para que no esté. ¿Quién es? ¿Quién, ¿quién es? ¿Quién, ¿quién es? ¿Eh? No te, o sea, ¿cómo? Eso no es educado. Entonces él se acerca y le digo, oye, no, eso no es educado. A mí, dame una referencia. Me dijo, soy aquel gordo del estudio que le dijiste. ¡Eh! Le dije, perdóname, perdóname. Me dijo, no, te vengo a dar las gracias y quiero que conozcas a mi familia. Porque ese día me moviste tanto. Me dolió, pero me moviste. Que junté, trabajé, trabajé, trabajé, junté y mira. Quién soy ahora. Bueno. Gracias a ti. Cosas así me pasaron. Chavas de, por ejemplo, una vez se me descompuso el carro y estaba una chava esperando como yo el carro. Yo la veía y no, y yo, Adriana, no voltees. Y, y yo, yo no voltees. Hasta que le dije, amiga, perdóname. ¿Por qué no te quitas esa mancha en la cara? Claro. Yo te llevo a que te la quiten. Yo tengo un cirujano buenísimo que te pone nitrógeno, te quita la mancha. Se me quedó viendo como que. Le dije, perdón, ya sé, perdón, perdón, perdón. Hasta me acuerdo que le apunté el número. Le dije, aquí está, perdón, perdón. Me habló al radio como al año. Odié por lo que me dijiste, pero ahora te amo porque no tengo la mancha en la cara. Entonces, esa es mi personalidad. Les pido perdón si algunos he hecho sentirse incómodos, pero a veces siento que digo: si no se los digo yo, ¿quién se los va a decir? ¿No? Aparte, trato de ser amorosa al decir las cosas. ¿Lo haces? ¿Tú crees? Sí. Ah, bueno. Oye, Adriana, una, tengo que preguntarte esto: todo. Tema multimedios. Tema multimedios, sí. ¿Qué onda? Pues mira, eh, me fui, estuve 23 años consecutivos, sí, sí, con rating, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, la gente me, me, me, me quiere todavía, puesto que todavía hago en vivos que se van a 1.500 comentarios en el Face, ¿no? Entonces, sí. O sea, yo nunca he pagado un peso por tener eh, aumento de seguidores, claro, mis seguidores son reales. como debe ser. Eh, pues no le caí bien a alguien que llegó nuevo. Sí, me, me imaginé eso, pero tenía que preguntarte. Nunca le falté el respeto a nadie nunca hice una tontería, nunca me robé un micrófono, nunca me he drogado, porque soy congruente como vivo, y como me expreso, nunca he fumado. Digo maldiciones cuando alguien me cierra en el carro, se me sale alguna maldición, claro que sí. Este Puse hasta los pinos de Navidad. Eh, ¿Por qué ponía yo los pinos de Navidad? Un tiempo pagaban, pagaron el servicio, pero luego no. Entonces yo me entero y les digo, yo los pongo. ¡Ay! ¿Cómo crees tú yo? Los pongo en mi casa. ¿Pero por qué los pondrías tú? Le digo, porque hay operadores que doblan turno y se la pasan todo el tiempo en una cabina. Mínimo cuando vayan al baño o se retiren, vean el ambiente navideño, que vean que están en Navidad y no claro. encerrados en cabinas. Imagina que yo, imagínate tú, Lacho, que estuvieras ocho horas del día encerrado aquí. Sales, quieras o sí. no, sales bombo. Sí, claro. Bueno, ponía yo los pinos de Navidad. Nunca lo sabían muy poca gente. ¿no? Sí, claro. Bueno, hasta eso hacía por el amor a la empresa, por la lealtad a la empresa. Un día llegó alguien nuevo y dijo no, no me cae bien. Ella no me gusta. Me sacaron del aire. Nivel ejecutivo. Sí, claro, Uf. Eh, eh, me sacaron del aire, eh, mi jefe jefe no me defendió mm, y lo busqué, no me contestó, no me dio la cara. Ya lo perdoné por mi salud. Claro. Cada quien tiene lo que cada quien debe de tener. Este, pero yo les decía, ¿por qué? Porque no nos sigues órdenes. Eh, una vez eh, estaban, estaban retirando a los marinos de la protección que tenía Monterrey. Sí. Cuando estábamos muy difíciles. Me 2009, tocó, 2010. Teníamos muchas radioescuchas este, que habían sufrido Adriana. Ahora por mi hermano lo, lo, se lo levantaron y demás. Entonces retiran los marinos como en el 2000. 11, más o, menos, sí. más o menos 2012 Oye, yo fuertísima en radio Y fuertísima en premios fama Y me acuerdo que puse la canción de We all Man. Some marinos, sí. no, amarillo sí. Algo así sí. este Y le cayó gordo Porque dijo que era Yo era como en cierta forma era pues, Darle las gracias a los marinos Porque ya se retiraban de Monterrey sí. Entonces eh, me dijo que, que Quitara la canción Entonces yo le dije Pues que tengo que cerrar el programa Y el programa ya lo tengo hecho y de ahí, el lunes me dijeron, ¿ya no entras al aire? Fíjate que falta de respeto a un ser humano, no a mi trayectoria. No, no, no. A un ser humano. ¿Como persona? Como persona. Me dolió el alma, me dolió el ego, el alma. Eh, es más, hasta me dijeron, y no vas a publicar nada en las redes sociales. Ahí sí dije, valieron madre. Yo hago lo que quiero en mis redes sociales, sí. las tengo registradas. Claro, claro. Y yo hago lo que se me pega a mi gana. Eh, no es ni contra los dueños, ni contra la empresa, fueron dos seres humanos que decidieron el destino de una mujer que de verdad, no es porque sea yo, pero entretenía. No, y que ni siquiera tuvieron la oportunidad... De, de defenderme de ni nada. Exacto. Me te digo algo, Lacho, que no le he dicho a nadie. No tenía lugar en la empresa. Me tuvieron más de dos semanas en el patio. En el patio. Yo no tenía ni cabina, ni oficina, ni una silla en la empresa. Y no en la empresa. Yo quiero multimedios, aprecio, me conozco cada raya, cada planta que subió. Claro. No existía ni el pueblito del telerritmo. Me dolió, punto. Pero pues yo tampoco iba a andar, oiga, tocando puertas. Claro. Ellos saben lo que hace punto. Este me rescató Mirtala. Sí. Eh, Cómo que no tiene lugar? Qué falta de respeto. Vente conmigo y me volvió a dar el auténticamente Adriana en AM. Funcioné muy bien, pero es una M. ¿Sí? sí, es diferente Es totalmente el, el público Claro eh. que AM me enamora porque son cariñosísimos Para ellos sí. soy Adrianita. Y a la fecha, como todo mundo tiene el celular Está Adrianita, su de escucha de AM Oye, y el consejo claro. Fíjate que unas galletas Fíjate que mi nieto Bueno, total, así quedó En ese entonces estoy ahí varios años Ya la verdad me bajan mucho la moral No me autoestima Y mis padres se enferman También creo que, que la vida no se equivocó Porque... El programa de la noche me absorbía y el programa de la mañana era de 8 a 10 y yo ya me salía, empezaban mis padres a enfermarse. Entonces, hacía mi chamba como me gustaba y me retiraba a cuidar a mis padres. Eh, eventualmente muere mi madre, al año y pico mi padre. Dije, no quiero nada, se acabó. No quiero abrir el micro. No, no quiero, punto. Claro. Pero me voy de multimedios en febrero y en marzo. Ya me está hablando otras estaciones que, que me contrataban para para anuncios o para programas, y claro. todavía a la fecha hay programas míos en vivo, pero están grabados y la gente que cree que es ya. en vivo, pero están grabados. Adriana, se me va el tiempo. Ya sé que... Pero, no, no, no, no, al contrario, padrísimo, Muchas pero gracias. necesito que me prometas que vamos a hacer segunda Parte. emisión. De lo que quieras preguntarme, ¿Sí? lo que quieras. ¿Puedo aventarme un...? Todo vamos, lo que quieras. Vamos a... Estamos por estrenar en octubre 27 en el Teatro Nena Delgado. Oye, va a estar buenísimo. Más cabritas que bonitas. Ya estuvimos leyendo el libreto. Y mira, yo que me la he pasado ayudando mujeres y mi programa era de lo que me escribían. Claro. Yo hablo de las mujeres. Si tú me preguntas como Adriana Díaz, yo te suelto la sopa, pero todos los programas que hago en sí es las historias que me cuentan otras mujeres. Hay una bien chistosa. Eh, mm, haz de cuenta que yo cuento, no no me acuerdo qué hice en ese entonces, que me molestó y yo les dije a los hijos se les defiende con todo. Entonces me habla una chava y me dice Adriana que me acuerdo de ti y que porque y a mi hija tenía 15 días llorando en la cama porque el novio la cortó cuando faltaban como cinco meses para casarse. Sí. Y que me acuerdo de tus palabras y que me acuerdo de andar con otra. Pues, ¿qué crees que hice? Guardé mi popo una semana en una bolsa. <risa> Entré al restaurante, lo ubiqué y se la venté a los dos y les dije, Neta. los dos son popo. Yo me puse. Claro, así es mi gente. Así es mi gente. Bien. Gente que me hablaba y que me decía, Adriana, me acordé de tu consejo y lo seguí. Y sí, no te equivocaste. Y yo, no, pues imagínate, el diablo sabe... Por viejo o no, por diablo. Exacto. Le hecho muchas gracias. No, no, Adriana, de verdad que eres una mujer que admiro mucho. Muy gracias por te eso. Te quiero mucho, muchas te agradezco gracias. mucho. No, al contrario. El que, el que estés con nosotros acá y de verdad hagamos una segunda parte. El día que gustes, tengo mucho que platicar, Este mucho que aportar y bueno, yo espero de verdad en el corazón regresar un día a radio. Y si no regreso a radio, bueno, pues seguiré con las redes sociales este porque mi compromiso es... Poder ayudar el estado donde vivo. Estas dos personas tal vez no lo entendieron. Mi compromiso era contigo y con el que prende la radio. Exacto. Mi compromiso es con la gente que está detrás de un micrófono. ¿sí? Ellos no lo quisieron ver así. Desgraciadamente las, me lastimaron a mí y a mi carrera. Pero, eh, pues, no, porque luego pues en las redes sociales me hacen viral. Entonces, pues... Eh. Ahí está. Ahí está. De hecho... Pásanos tus redes, dinos cuáles son. Sus mi redes. redes soy, es en Instagram, soy Adriana Díaz, uh -huh. pero mi fuerte, mi fuerte es el Facebook. Ajá. No sé por qué es el Facebook. Y es, espérame, eh, déjame decirte que es auténticamente Adriana o me buscan como Adriana Díaz, porque en uno ya no me cabe la gente. Claro. Entonces tuve que hacer otro como figura pública. Eh, creo que estoy como auténticamente Adriana Díaz. Ahí Perfecto. búsquenme. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Mi Adrián. celular 81 81 Mujer triste, deprimida, lo que tú quieras. Eh, soy la representante de Monterrey de Mujeres Fénix. Ok. Mi celular lo tiene todo Monterrey porque las 24 horas del día, los 365 días está prendido porque tengo un chat para mujeres SOS. Me están golpeando, me están lañando, mi esposo me está agrediendo. Entro yo y ahí es otra Adriana Díaz. Lo dulce se me quita. Me vuelvo perra. <risa> Muchísimas gracias, Adriana. Gracias. Oye, repíteme nomás el, el número para todas las personas. 81 81 61 78 Obviamente yo ayudo lo que es Monterrey, Monterrey, Ajá. pero tengo todos los contactos como células de San Nicolás, Escobedo. Todas son radioescuchas mías. Esta, esta idea surgió a raíz de hace 15 años con una abogada que tuve como gran amiga y colaboradora, Claudia Lozano, una perra. Perra, sí, la dice. defensa de las mujeres. Bueno, eh, entonces se ocurre, se nos ocurre, lo hacemos y pues ya está todo, ya, ya está afianzada por el gobierno y todo. Entonces, mujeres en estado de vulnerabilidad me hablan, me está golpeando. ¿Quién? ¿Qué perro te está golpeando? Y vámonos todos contra ella, contra él, verdad? Claro, sí. como debe ser. Como debe de ser. Unidas, unidas y cambiamos al mundo. Sí, porque unidas, unidas jamás vencida. No, no. unidas, unidas mejoramos la humanidad así debe de ser, así debe de Adriana ser. muchísimas gracias gracias a ti, gracias muchas, a muchas. todos ustedes ¿estoy en esa cámara? ¿Eh, sí? en todas, bueno, en <ríe> gracias muchas muchísimas gracias, ti, Adriana Díaz lujazo tenerte aquí no hombre, me lujazo muchísimas me lo gracias. das tú porque no me lo merezco así como cuando me dicen es que estás bien guapa la belleza es subjetiva claro. es para aquel que la, que la ve eh, eh, y yo quiero agradecer porque cuando alguien me dice es que estás bien guapa esa persona es la que me da la belleza a lo mejor el otro no pero él sí, y tú me acabas de regalar belleza, muchas gracias. Muchas gracias a, a ti, muchas gracias, gracias, gracias. Y gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Estén pendientes de nuestras redes sociales porque tendremos muchos invitados más. Gracias y que tengan una extraordinaria noche.